Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar resolviendo esta integral que tú ves acá. Te invito, como siempre, a que pauses y lo realices por ti mismo, por ti misma. Y ahorita vemos la explicación. Ahí te la dejo. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. En este tipo de ejercicios que ahorita vamos a resolver, vamos a darte primero una invitación. La invitación a que te registres también en nuestra página web epsilonacademy.com Conozca nuestro servicio de Epsilon Plus Y a su vez, también aquí, recuerda suscribirte activar las notificaciones Seguirnos también en las redes sociales Toda la información te la dejamos en la descripción de este video Y bueno, ahora sí, vamos a resolver esta integral Hay algo importante que tú tienes que interpretar acá Y tú dices, bueno, eh, arriba tengo un 1 Abajo tengo tengo una división. Abajo tengo x más raíz de x. ¿Será que hacemos un cambio de variable? ¿Pero qué cambio de variable haríamos? ¿De x? ¿De la raíz de x sola? Pero entonces mira, mira esto, atención. Si nosotros hacemos el cambio de variable u igual a la raíz cuadrada de x, ¿qué pasaría si buscamos du? Du sería 1 sobre 2 raíz de x de x. Entonces, en el fondo, eh, tocaría sí o sí darnos cuenta que va a quedar una raíz de x como factor. ¿Ok? Mira que la raíz de x quedaría como factor. De hecho, yo puedo pasar la raíz de x para acá multiplicando y diciendo que de x es dos veces raíz de x de u. Y esa raíz de x va a quedar ahí estorbando. Y eso no lo tenemos para poder sustituir, para poder terminar de implementarlo. Por eso... Algebraicamente es conveniente escribir nuestra expresión de la siguiente manera. Atención, muchachones. Si tú en el denominador tuvieras, si tú en el denominador tuvieras esa raíz de x ahí de factor, esta que está aquí, tuvieras aquí una raíz de x de factor, tú harías lo siguiente. Quedaría mucho, mucho más sencillo. Mm, Pero, ¿qué pasa si sacamos raíz de x factor común? raíz de x, ey, yo puedo colocar esa suma que está en el denominador como raíz de x más 1, ¿sí o no? Mira, raíz de x más 1, ¿por qué? Porque al final si yo multiplico raíz de x por raíz de x, pues es la x que teníamos antes. Y raíz de x por 1, pues es raíz de x que teníamos antes, ¿sí o no? Ey, entonces en este caso... El cambio de variable que nos conviene es este que está aquí completo, raíz de x más 1, porque al final el 1 es una constante, ¿no te parece? Y colocar raíz de x más 1 como cambio de variable, la derivada de raíz de x más 1 es esta que está acá. Y observa, por favor, que dx básicamente es dos veces raíz de x de u. Pasando a multiplicar todo para allá, podríamos sustituir, y mira que sería 1 y aquí nuestra de x bella. ¿Qué sucedería? Si nosotros hacemos el cambio de variable, detalla por favor, voy a colocar esto dentro de un recuadro negro para que no nos moleste, y aquí detalla lo siguiente, en el numerador, en el numerador sigue siendo un 1 sin ningún problema, en el denominador ya sabemos que raíz de x más 1 eso es u, pero este raíz de x que está aquí, Déjalo ahí tranquilito que no pasa nada, míralo acá rapidito, mira, observa por favor, sería raíz de x por u en el denominador y arriba en el, en el numerador quise decir, mira que tienes dx. ¿Y quién es dx? De dx de es dos veces raíz de x de u.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 Porque raíz de x con raíz de x se anulan y nos queda, podemos colocar este 2 afuera si quieres. Nos queda básicamente acá, dos veces la integral de 1 sobre u de u. Ya todo lo demás se anuló, ¿sí o no? ¿Y quién es 1 sobre u básicamente? ¿Quién es esa integral, muchachos? Dígamelo, dígamelo, dígamelo usted. Eso al final es el logaritmo natural. Y tendríamos dos veces el logaritmo natural de ¿quién? De u más c. ¿Y quién era u para nosotros? La raíz de x más 1. Lo que hacemos al final es devolver el bello y precioso cambio de variable que nosotros acabamos de plasmar allí. Y al devolver el cambio de variable nos estaría quedando que esta integral es dos veces el logaritmo natural de el valor absoluto de raíz de x más 1. Recuerda que el valor absoluto se coloca porque tienes que garantizar que lo que quede ahí dentro sea positivo, por más que la raíz cuadrada de x siempre de positivo más 1, no pasa nada, lo puedes dejar así, ¿ok? Entonces, en este caso, mira que este sería el resultado de nuestra integral, pero lo que resolvimos nosotros fue la que está en la parte de arriba, y hacemos un cierre mágico en nuestro ejercicio, en donde esta integral, básicamente, su resultado sería este que está aquí. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Viste cómo al final el cambio de variable te va dando información. Si yo tengo una raíz de X por ahí atravesada, al momento de hacer el cambio de variable, la raíz de X cuando la derivo me queda una raíz de X allí como factor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, déjame transformar algebraicamente esto así para encontrar esa raíz de X ahí como factor y este sería nuestro cambio de variable. De ahí para adelante, golazo. Eso fue un penalti sin arquero. ¿Te gustó? Espero que haya quedado súper claro. Con esto cerramos el ejercicio y así quedaría nuestra integral. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.